Hola a todos chicos, bienvenidos. Hoy voy a traer una función que va a agregar más dificultad a vuestros fangames, estoy hablando de lo que yo he bautizado como el modo hardcore, aunque realmente podéis llamarlo como queráis. Consiste en que la enfermera Joy no va a ser capaz de curar nuestros Pokémon debilitados, esto obviamente agrega muchísima dificultad al juego. Cualquier Pokémon que nosotros nos debilitemos no vamos a ser capaces de curarlo en el centro Pokémon. Como habéis visto al principio, la enfermera Joy nos va a decir que no va a ser capaz de recuperar a este Pokémon que se nos había debilitado y no va a haber forma de sacarlo de ese estado de debilitado. Esto es una regla de los loques que bueno la gente normalmente se autoimponía, pero nosotros esta vez lo vamos a hacer in-game ¿no? y a la fuerza el jugador va a ser incapaz de curar a sus Pokémon. Además, bueno lo he hecho yo mismo y es muy fácil de implementar, así que vamos a ver cómo se implementa. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la introducción del Profesor Oak, donde nos dice bienvenidos al mundo Pokémon, bla, bla, bla. Y aquí, donde nosotros nos parezca bien, yo lo voy a meter más al principio, ponemos una elección, ¿no? Y le preguntamos al jugador si quiere activar el modo Hardcore, modo Hardcore, como queráis llamarle, o no. Si lo quiere activar, vamos a agregar un interruptor y lo vamos a poner a True, ¿vale? En mi caso, el interruptor 67, lo he llamado Hardcore. Vosotros podéis elegir cualquier interruptor que queráis, pero tenéis que recordar el número. En mi caso, el 67. Y si elige que no, pues lo ponemos a False. Paso 2. Bien, esto es más una recomendación. Debéis copiar a todas las enfermeras Joy's que tengáis a un evento común. Y después en la Enfermera Joy llamáis al evento común que habéis copiado. Lo hacemos así en las dos páginas que tiene la Enfermera Joy, tal y como estáis viendo. ¿Esto por qué lo hacemos? Bueno, porque si ahora modificamos el evento común, todas las enfermeras Joy's que llamen a ese evento común cambiarán. Y no tendremos que ir una por una modificándolas. Bien, paso número 3. Aquí al final, eh, justo encima de ese eliges no en la Enfermera Joy, pegamos una condición y efecto y esta condición de efecto va a ser un script. Este script lo tenéis en los comentarios, ¿vale? Lo que hace es comprobar si tenemos un Pokémon debilitado en el equipo para que, actúe, para que actúe el modo hardcore. Además, comprobaremos también si hemos activado el modo hardcore al principio cuando hemos empezado el juego o no. Aquí es donde tenemos que poner en Game Switches el número del interruptor que hayamos puesto al principio, en mi caso el 67. Paso número 4. Aquí agregamos una llamada script y pegamos lo que tenéis también en los en la descripción de este vídeo vale pero esto simplemente lo que hace es que si la enfermera Joy ve que tenemos un pokémon debilitado no nos lo va a curar de acuerdo luego todo lo que le agrego yo aquí a continuación pues son un poco lo que habéis visto al principio no un poco para decorar que se ponga la pantalla en negro dramatismo tal y cual vale pero esto podéis obviarlo y en la excepción de esta condición por supuesto ponemos curar a todos los aliados para que la enfermera Joy actúe normalmente si no tenemos ningún pokémon debilitado ok y con esto ya debería de funcionar correctamente, ¿vale? Así que una vez ya hayáis hecho esto, debilitado un Pokémon, lo ponéis en el depurador, debilitado, vais a la enfermera Joy y, y comprobáis que todo funciona perfecto, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Muy bien, os estaréis preguntando, joder, ¿puedo curar a los Pokémon guardándolos en la caja y sacándolos, verdad? Vale, pues vamos a deshabilitar esa opción. Lo que vamos a hacer va a ser irnos a los scripts, a un script llamado PScreenStorage y vamos a hacer una búsqueda con control F de la palabra Geal. Tendremos varias, varias entradas, ¿ok? En principio tendremos cuatro entradas para heal, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí para asegurarnos de que no cura nuestro Pokémon va a ser esta sentencia, meterla dentro de un if que compruebe si hemos activado el modo hardcore, ¿vale? Vosotros escribís lo que voy a escribir yo en todos los heal que encontremos, ¿vale? Y solo se tiene que quedar dentro el código. Lo vais a ver muy sencillo. Ponemos if game switches, en mi caso el 67, igual igual a false es cuando lo curamos ¿vale? y después lo cerramos con un end, hacemos la búsqueda de heal y vamos uno por uno agregándolo a todos los heal sin olvidarnos del end ¿de acuerdo? es muy importante que controléis el interruptor que vosotros habéis elegido como modo hardcore porque así podéis eh, modificar el juego pues una vez hecho todo esto, gente, ya debemos comprobar que la enfermera Joy no es capaz de curar a nuestros Pokémon debilitados, que por más que los metamos y los saquemos de la caja, no somos capaces de curar a nuestros Pokémon debilitados y ya tendremos activado el modo Hardcore, ¿vale? También conviene que pongamos aquí en un NPC que nos cambie el interruptor y comprobar todo lo contrario, que funciona también si lo tenemos en No, ¿ok? Por cierto, antes de que se me olvide, debéis tener en cuenta también... Que pueden morir todos vuestros Pokémon, así que donde antes la enfermera yo ya os decía, primero debes restaurar completamente la salud, ta, ta, ta, ta, ta, ahora debéis cambiar todo este evento y poner un texto más de Game Over, ¿vale? Lo que a vosotros os parezca, si queréis que os lo cure, si queréis que no os los cure, etcétera, etcétera. Vale, yo optaría porque no os los cure, que se os quede todo el equipo debilitado y, y verás tú qué risa, ¿no? Y que tenga que borrar la partida y empezar de cero o algo así, ¿vale? Lo gestionáis como queréis. Ya sabéis dónde tenéis el interruptor, y nada más gente, después a partir de aquí ya tenéis que ir jugando vosotros con esta modalidad, sabéis qué interruptor tenemos para chequear si el jugador ha elegido hardcore o no, y a partir de ahí vosotros podéis hacer mil virguerías, ¿ok? Voy a intentar hacer los vídeos así más cortitos donde os enseño un truco que a vosotros sirva pim pam, y nada, podéis checar este otro truco aquí, que os lo dejo por aquí, seguro que es muy útil, voy a intentar que sea más útil todavía que este, y nada, un besazo, espero que os vayan bien vuestros fangames, y hasta la próxima.